Australia se convierte en el cuarto mayor centro de cajeros automáticos de criptomonedas. La posición de El Salvador como cuarto mayor centro de cajeros automáticos de criptomonedas duró poco, ya que Australia intensificó su juego en los meses siguientes. El Salvador, el primer país en legalizar Bitcoin, ha perdido otro puesto en el total de instalaciones de cajeros automáticos de criptomonedas, ya que Australia registra 216 cajeros automáticos en el año 2023. Como parte del impulso de El Salvador para establecer Bitcoin como moneda de curso legal, el presidente Nayib Bukele había decidido instalar más de 200 cajeros automáticos de criptomonedas en todo el país. Si bien esta medida convirtió a El Salvador en el tercer mayor centro de cajeros automáticos de criptomonedas en ese momento, después de Estados Unidos y Canadá en septiembre de 2021, España y Australia superaron el recuento de cajeros automáticos del país centroamericano en 2022. En octubre de 2022, Cointelegraph informó que España se convirtió en el tercer mayor centro de cajeros automáticos de criptomonedas después de instalar 215 cajeros automáticos de criptomonedas. Sin embargo, España continuó su impulso de instalación y es el hogar de 226 cajeros automáticos de criptomonedas en el momento de escribir este artículo. La posición de El Salvador como el cuarto mayor centro de cajeros automáticos de criptomonedas duró poco ya que Australia intensificó su juego en los meses siguientes. En los últimos tres meses de 2022, Australia desplegó 99 cajeros automáticos de criptomonedas, confirman los datos de Coin Am Radar. A partir del 1 de enero de 2023, Australia registró 219 cajeros automáticos de criptomonedas activos, superando a El Salvador por 7 cajeros automáticos en el momento de escribir esto. Australia representa el 0,6% de las instalaciones mundiales de cajeros automáticos de criptomonedas y, a este ritmo, está bien posicionada para hacerse cargo de las cifras de cajeros automáticos de criptomonedas de Asia, que se sitúan en 312 cajeros automáticos. El número total de cajeros cripto en todo el mundo es de 38,602, de los cuales 6,071 se instalaron solo en 2022. El impulso de Nigeria para imponer la adopción de una moneda digital propia del Banco Central, CBDC, en Aira obligó al gobierno a limitar las retiradas de efectivo en cajeros automáticos a 225 dólares estadounidenses, 100,000 Nairas, a la semana. Hay que animar a los clientes a utilizar canales alternativos, banca por Internet, aplicaciones de banca móvil, USSD, tarjetas, POS, en Aira, etc., para realizar sus transacciones bancarias, señaló Haruna Mustafa, director de supervisión bancaria, al anunciar la medida. Dale me gusta a este video, comparte con tus amigos y si eres nuevo suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas publicaciones.